Buenas tardes, muchas gracias por su presencia, a las personas que nos gusta crear y comunicar, nos encanta ver un salón repleto como este, necesitamos gente a la que contar lo que creamos. Y gracias también a la dirección del Centro Cultural Los Pinos por dejarnos este magnífico eh, local. Bueno, me presento, soy Esteban Cañamares, soy psicólogo y eh, practico el teatro aficionado. Y desde hace años vengo uniendo eh, estas dos aficiones, la psicología y el teatro aficionado. Y he creado lo que llamamos psicoteatro. Psicoteatro es la fusión de psicología y teatro. Se trata de abordar un tema de psicología que sea de interés general, expuesto de una manera sencilla, lo más amena posible, eh, y con ayuda de escenas teatrales. Hemos hecho psicoteatros de varios temas, hemos hablado de cómo ayudar a un allegado con depresión, cómo saber si he gustado en una primera cita de trabajo, de cualquier tipo, hemos hablado de las causas psicológicas de la obesidad, de por qué elegimos la pareja que elegimos, etcétera, etcétera, etcétera. El tema que hoy nos trae es el de cómo llevarnos bien con la familia política. Esto es un éxito, ya se ríen antes de decir nada. Esto es porque claramente lo ven difícil, lo ven complicado. ¿Verdad que sí? Es un tema muy olvidado por la psicología. Hasta hace poco no había nada publicado al respecto. Hay algún libro sobre las suegras, en clave de humor pero nada serio, nada que realmente nos pueda ayudar a nuestra vida diaria. Y sin embargo es un tema importante, fíjense que habría que ser soltero toda la vida y además no tener hermanos casados para no tener familia política. El 90% de las personas a lo largo de su vida en algún momento tienen familia política. Yernos, nueras, cuñados, etcétera, etcétera Un tema poco tocado por la psicología Un tema que afecta a casi todo el mundo Además fíjense que con un familiar político Podemos tener años y años y años de relación Imagínense que conocemos a nuestro yerno Con 55 años por ejemplo Con esta nuera Eso quiere decir que hasta que la muerte nos separe podemos tener 30 años, 35 años de relación de buena o de mala relación de ayuda, de risa, de fraternidad, de cariño o de tensiones, de piques, de enfados y si hablamos de los cuñados si conocemos a nuestro cuñado, a nuestra cuñada con 25 años si vivimos hasta los 90 es una relación larguísima en el tiempo Tema que afecta a todo el mundo, poco tocado por la psicología, que nos afecta durante muchísimos años, me voy a caer con el cable, seguro, más de lo de moverme, y además es un tema en el que se pueden decir media docena de cosas, sencillas, fáciles de explicar, fáciles de entender y de gran trascendencia práctica. Así que si les parece, vamos a ello, ¿de acuerdo? Bien... Eh... Antes que nada, por no meter la pata. Eh, ¿Hay suegras presentes? Que levante la mano quien sea suegra. Uh, muy muchas, bueno. Hablaré un poco de las suegras. Vale, bien, vale. Eh, eh, ¿Yernos y nueras? ¿Hay algún yerno alguna nuera? Sí, sí. Uy, uh, uh, tanto tampoco. Vale, amo de cuñados. ¿Cuñados y cuñadas? ¿Hay cuñados y cuñadas? También. También. El plan. Bueno, podemos hablar de familia política Podemos hablar de Pedro Sánchez Albert Rivera, Pablo Casado Pablo Iglesias ¿Tampoco? Bueno, pues nada, voy a, voy a improvisar Voy a improvisar, que me medio queda Bueno eh, Cuando llegamos a una familia Podemos llegar de muy variadas formas Y a muy variadas familias hay familias que son lo que yo llamo familias cerradas, familias en las que se guarda celosamente los secretos familiares, familias muy resistentes a que entre alguien nuevo, familias en donde se desconfía por sistema de lo exterior, si tuviera que dibujarla en una pizarra la dibujaría con un círculo totalmente cerrado. Hay otras familias que es todo lo contrario. Yo diría que son excesivamente abiertas. Familias en las que se da entrada a cualquiera, se admite cualquier idea, incluso la siguiente también, aunque sea contradictoria, se encuentran los secretos familiares con mucha facilidad. Si tuviera que dibujarla, lo haría con unos puntitos que apenas cerrarían el círculo y luego estarían las que llamo familias equilibradas que son esas familias en las que hombre, se guardan en principio las cosas privadas de la familia pero con el tiempo con el tiempo se puede eh, contar se admiten a personas nuevas pero se las da paso poco a poco lentamente Palabra, eh, familias que no se resisten a ideas nuevas pero defienden asertivamente las suyas eh, toman contacto y afectos poco a poco familias equilibradas ¿vale? esto es lo único teórico que le voy a aplicar ¿eh? no va a ser todavía más sencillo y también puede haber formas muy distintas de eh, entrar en una familia se puede entrar con una actitud sumisa cabizbaja diciendo sí a todo admitiendo como superior cualquiera de sus costumbres, de la familia a la que llegamos, en plan sumiso. Claro, estas personas son las que mejor entran en una familia. ¿eh? En una familia muy abierta, pues ahí entra cualquiera sin ningún problema. En una familia cerrada, siempre habrá resistencias, pero como es sumisa y nos dice amén a todo, pues entraremos, entrará sin mucho problema. La entrada les será fácil, pero no estará a gusto nunca nunca se sentirá a gusto cómoda esa persona en esa familia también se puede llegar pues todo lo contrario con una actitud impositiva ¿eh? Eh, eh, defendiendo eh, a capa y la, la, los propios valores pensando que las costumbres propias son mejores que los de la familia a la que llegamos eh, marcando marcando el sitio, ¿verdad? Estas personas en una familia llamativamente abierta, pues vale, entrará porque ahí, insisto, entra todo el mundo. En una familia equilibrada tendrá problemas para entrar, porque no van a admitir con naturalidad esa entrada impositiva, avasallando. Y por supuesto, una persona impositiva con una familia cerrada, eso es el caos, van a chocar desde el primer día. Ahí va a haber sangre, sudor y lágrimas desde el primer día. Y luego estarían las personas asertivas ¿eh? Eh, La persona asertiva Es aquella que defiende sus puntos de vista Que defiende sus costumbres, sus hábitos Pero no los impone Que admite con naturalidad Los valores, las costumbres, los rituales La familia en la que llega Que da tiempo al tiempo Que no eh, piensa que los afectos van a surgir repentinamente esta actitud asertiva será la mejor Por supuesto no tendrá problemas para entrar en las familias muy abiertas En las equilibradas poco a poco entrará Y en las muy cerradas pues tendrá algún problema Pero con paciencia seguramente lo conseguirá Bien, esto es un poco teórico que les voy a explicar Como os he dicho el psicoteatro es la fusión de psicología y teatro Así es que mmm, vamos a ver una escena no les explico de qué va porque lo van a entender rápido. Adelante, actores. Pero oye, este piso está muy bien. Este piso, perfecto, maravilloso, esas cortinas. ¿Lo ves, papá? Deberíamos habernos mudado hace mucho tiempo. Es que a mi padre le encanta vivir al lado de sus hermanas. Claro. Estoy de cuñadas hasta el último pero. Ah, pues a mí no me importaría vivir cerca de la familia. ¿Eh? ¿Lo veis? ¿Lo veis? Si es que yo pienso que la familia es fundamental. A mí me encanta estar rodeado de mis hermanas y de mis sobrinos siempre. En cuanto tenga un momento te lo voy a presentar. Mira, el próximo día 1 de noviembre, que es el Día de Todos los Santos, y nos juntamos aquí en el pueblo todos a llevarle un ramo de flores a mi madre. Pero José, ¿Dónde? que lo tuyo es excesivo, que aquí tu familia somos tu hija y yo. Bueno, hijo, que ahora... <risa> <risa> se tome tranquilamente. Que no le ponga sí. nervioso. Y luego se va a venir conmigo a elegir el coche nuevo que me quiero comprar. ¡Eh! ¿A qué sí, Jorge? Y así vamos intimando un poquito tu hijo ¿A qué te vas a venir conmigo? A ver, eso de dar consejos no me gusta. Porque imagínate que te dé un mal consejo, luego me miras mal para toda la vida, nos acabamos de conocer... No me parece una buena idea, la verdad. ¡Que sí, vete! ¡Vete! ¡Vete con papá! ¿No? Y así le ayudas a elegir un buen coche, grande. Un buen maletero. Lo voy a necesitar para mis cuadros y mis pinturas. Coche grande, no. Mejor un coche pequeño. Y te Mira, esto es de Integra Energía me han aconsejado un coche eléctrico que creo que gasta un poco. ¿Eh? ¿Tú qué opinas, Jorge? Hombre, acá para moverse por Madrid es mejor un coche pequeño. se puede aparcar tranquilamente. Que no. Mejor un coche grande, como dice la niña. Que tú lo que quieres es pasear a tus hermanitas para aquí para allá. ¿Eh? Mira, mira, Jorge. Es que si conocieras a mis cuñadas me ibas a entender. Es que a Mariana Mayor es lo más horrible que hay. En Mira, este... tú te crees, Jorge, que es normal que mi mujer le ponga mala cara a mi hermana porque le dicen que esas cortinas no le pegan con el sofá. Pero ¿sabes, ¿El qué pasa? ¿Qué, ¿Sabes qué pasa? Que es que son muy marimandonas, pues yo como mi marido, claro. Bueno, dejar eso ya. ¿Cuándo vamos a llevar a que Jorge conozca a la abuela? <risa> Qué guapa mi sobrina Jorge, ¿eh? bueno, como mi hermana. ¿no? ¿Qué digo que te pareces a los tres novios anteriores? Bueno, vamos a hacer un poquito más de café. por pues, si viene mi hermano, y yo os yo ayudo. Vaya, qué menudo lío te has metido, macho. Te digo yo que van a tardar mucho. ¿A este qué un fuerte abrazo cada vez aplauso cada vez que salgan los actores porque eh, esto, este ratito que están aquí supone horas de aprenderse el texto de quedar para ensayar de robárselo su, el tiempo a su ocio ¿vale? lo hacen literalmente por amor al arte yes. Esto que han visto aquí es algo eh, un poco exagerado, sin duda ninguna, teatralizado, eh, muy comprimido en el tiempo. Después vamos a volver a ver esta escena, pero cortándola en algunos momentos para reflexionar sobre algunos puntos. ¿vale? Eh, lo que aquí ocurre en 10 minutos, en la vida real, puede ocurrir en tres o cuatro encuentros. Pero esto intenta reflejar, reflejar de alguna manera la realidad. Luego les explico. Bien, decía que sobre el tema de la familia política se pueden dar eh, algunos sencillos pero útiles consejos. Vamos con ellos. De momento, dar tiempo al tiempo. Dar tiempo al tiempo. Las relaciones afectivas no se crean al instante. Requieren roce, requieren tiempo, requieren eh, comunicación. A un yerno se le puede querer mucho, muchísimo. No me cabe ninguna duda, pero eso requerirá tiempo. A una nuera, a un suegro, a una suegra, también se les puede querer mucho. Podemos mantener buenas relaciones, pero inevitablemente eso nos llevará tiempo. Es más, cuando entramos en una familia nueva y de repente nos tratan con una cordialidad desbordante, cuando inmediatamente nos quieren incorporar a esa familia... Echémonos a temblar. Porque seguramente lo que pasa no es que les hayamos encantado de forma repentina. Seguramente lo que pasa es que tienen tan poco asumida la salida del hijo o de la hija que quieren incorporar al yerno o a la nuera al nido para que no vuele el vástago. Las relaciones humanas, afectivas, requieren tiempo. Es así de sencillo. Vayamos con otro consejo, no confundamos los roles, un yerno es un yerno, y se le puede querer mucho, muchísimo, pero no es un hijo, una nuera no es una hija, y también se la puede querer mucho, pero la no nuera es nuera, no es la hija, y un cuñado o una cuñada no es un hermano o una hermana es el cuñado y la cuñada que nos podemos llevar de maravilla con ellos pero no confundamos los roles en esto de las familias cada vez que nos confundimos cada vez que tratamos a alguien como lo que no es tenemos el conflicto asegurado quizás sea muy agradable de momento pero antes o después tendremos conflicto tercer consejo importantísimo Vean ustedes, eh, todos los grupos humanos tienen una vida interna, en todos los grupos humanos hay un líder, y también hay un contralíder, alguien que discute ese liderazgo, en todos los grupos hay subgrupos, en todos hay cuentas pendientes, pues bien, eh es una norma de higiene que cuando llegamos a un grupo por ejemplo a una nueva familia no caigamos en la equivocación de aliarnos con ninguno de ellos y todos absolutamente todos van a intentar atraparnos para ser sus aliados todos los subgrupos van a intentar que les apoyemos en su lucha con otros subgrupos el padre va a intentar que le apoyemos en su lucha contra la hija mayor o contra la mujer. La mujer va a intentar que le demos la razón en la disputa que tiene con el otro yerno, lo que sea. No podemos cometer esa equivocación y lo van a intentar siempre, siempre. Aquí lo vamos, aquí ya lo hemos visto, pero lo vamos a ver otra vez, más despacito. Aquí es descarado, puede suele ser algo más sutil, pero ocurre siempre. No cometamos nunca la equivocación de aliarnos con nadie. Nosotros siempre neutros, ¿vale? Ni somos del Real Madrid, ni del Barça, ni independentistas, ni nacionalistas, ni, ni nada. ¿eh? Pero incluso son cosas sencillas. Bien, para verlo más detenidamente, vamos a repetir la escena, aunque en esta ocasión eh, yo voy a cortar la acción en algunos momentos. Adelante, Actores. ¿Es el A mí me encanta estar rodeado de mis hermanas y mis sobrinas siempre que puedo. En bueno, cuanto tenga ocasión te lo voy a presentar. Hoy, el día 1 de noviembre, que es queda poco, es la festividad de todos los años. Y nos juntamos aquí en el pueblo todo el mundo a llevar unas flores a la tumba de mi madre. Después hablaré de algo muy importante, que son los rituales familiares. Quédense con esta idea, luego lo explico. De momento ya está apareciendo aquí un ritual familiar. Parece ser, si no lo he entendido mal este señor, que eh, todos los años van, se juntan para ir a la familia de la tumba de su madre, de su abuela o algo así. Quédense con esto, luego lo explico. Pero José, que lo tuyo es excesivo, que aquí tu familia somos tu hija y yo. Bueno, <risa> y ahora Jorge, es un estupendo. Ya, bueno... tranquilamente y luego se va a venir conmigo a elegir el coche nuevo que me quiero comprar no, nada, nada. y así vamos intimando que no que no que no que sí, no que no aconsejar no porque luego me miras más si te aconsejo mal y no que no podemos empezar no que sí mete mete no. con papá así le vas convenciendo de que se compre un coche grande con buen maletero Ahí lo ven? así le vas así me sirves para convencerte de lo que yo quiero es ahí donde no debe de entrar para nada él. Insisto, esto está exagerado. Está a cámara súper rápida. Esto mismo puede ocurrir en cuatro, en cuatro comidas familiares. Pero pasa siempre. Cada uno intenta llevarse al nuevo a su redil. Y no debemos picar. Porque antes o después nos ganaremos la simpatía de alguien, pero también la simpatía de los demás. Necesitar para llevar mis cuadros y mis pinturas. No, no. Mejor un coche pequeño y que gaste poco. Como dije antes, los de Integra Energía tiene <risa> que comprar un coche eléctrico. ¿Tú qué opinas, Jorge? No, que para moverse por Madrid es mejor un coche pequeñito que aparcas en cualquier sitio. Que no, hombre, que no. Un coche grande. Como dice la niña, eh, que tú lo que quieres es pasear a tus hermanitas. O ¿A sea que sí? Mira, Jorge, te voy a decir lo que vamos a hacer. familia totalmente <risa> creo que antes de la Ay, aire, mira, estando, escucha, lo primero ¿sí? que vamos a hacer es llevarle cuándo va a seguir a ver a la abuela a que sí primero la abuela cuándo va a ir la abuela pues es verdad la abuela sí voy a tú. esto es por lo contrario un llama. mira, mira, mira ahí, todos para la recogida de la aceituna antes era vamos todos a llevar flores a la abuela cada uno de noviembre, ahora que es la recogida de la aceituna, quédense con esto porque luego voy a explicar los rituales familiares que es muy importante a mi madre, a mi madre le vas a encantar que sí, que sí, que, eh, eres entonces, armado, que sí en invierno el campo es mortal mejor en verano, en abril, en mayo pues sí, porque quiero decir ay, ay, di que sí, que fuera de los míos que voy a llevar a pescar con mis sobrinas, mis hermanas y demás en primavera. Esta gente no sabe lo que es disfrutar de la naturaleza, ¿verdad que sí? Mira, donde estén unas gachas, eh, con el frío de invierno, eh, alrededor de una hoguera, que se quite todo lo demás, eh, ¿o no? Sí, para morirse de una pulmonía, una gacha, dice, donde esté una paellita, ¿verdad, sobrina? Con el calorcito del verde mayo, una siesta, aunque yo no soy muy de siesta, pero una siestecita allí. Eh, Jorge, ¿tú qué opinas? Mucho mejor en primavera. El calor da la vida y el frío mata. ¡Claro! Ahí ahí ¿ves? Cierra lo mío. Sí, Cómo oh, me alegro un... de que esté dentro de la familia. Sí, que ya ha llegado... Ya te voy a presentar a mi sobrino. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y no Sí, decía que iba a pasar por aquí, de casualidad, ya sabes. De casualidad, ¿no? Ay, no sé. <risa> <risa> <risa> ¿Sabes? Te apartes a los tres novios anteriores. ya la vamos a disculpar. ¿Eh? Hasta los 18 años no hay responsabilidad penal. ¿Eh? Hombre, decir que se parece a los trenos anteriores... Es pasarse de... No sé de quién nos ha pasado. ¿Eh? Pero si esto, hasta los 18 años... Vamos a dar un poco bueno. Bueno, ¿sabes lo que vamos a hacer? Ir ahora a hacer café para cuando venga mi hermano. Sí, sí. porque como ha dicho... Yo... Yo os ayudo. Quédate aquí, nosotros vamos a el café. Vaya, qué menudo lío te has metido, macho. Que, oye, um, tengo algo muy importante que hacer y, y bueno, que tú crees que tardarás mucho con el café. Yo me gustaría marcharme ya. La puerta está ahí y me quiero ya. Anda, vente conmigo a la cocina que por lo menos estarás más distraído. Vale laughter laughter que es el siguiente todos en nuestra propia familia de origen eh, pues hemos tenido conflictos algunos de ellos están pendientes de resolver todos hemos vivido situaciones que nos parecen injustas todos tenemos asuntos psicológicos por resolver con la familia de origen pues bien en cuanto nos descuidamos esos conflictos pendientes, esas neuras, esos automatismos, los proyectamos, los reflejamos y los vemos en la familia de, de acogida, la familia política. Ejemplo. Nunca conseguí que mi padre me diera la razón en mi disputa con mi hermano mayor. Fácilmente voy a ver que mi suegro nunca me da la razón en la disputa que tengo con el otro cuñado. Siempre me sentí utilizado por mamá para no sé qué cosa. En cuanto me descuide, voy a sentir que mi suegra me utiliza para no sé qué cosa. Proyectamos en nuestra eh, familia política los conflictos sin resolver con la familia de origen. Sé que hay algunos colegas psicólogos entre la sala, así que voy a dedicar 60 segundos para ellos esto es muy útil en la psicoterapia no solo porque a veces nos consultan ¿eh? por este conflicto con la suegra con el yerno, con el cuñado ¿eh? pero sobre todo porque aquí podemos ver cosas que el paciente no es capaz de expresar con la familia de origen quizás el paciente no es capaz de hablarnos, de reconocer ese conflicto que tiene con el padre porque nunca le da la razón con no sé qué el paciente no es capaz de verlo pero sí es capaz de verlo y de verbalizarlo con el suegro. Quizás el paciente no se anima a expresar afecto hacia su madre o hacia su hermano mayor, pero sí es capaz de practicar con su suegra o con su cuñado mayor. Es decir, podemos utilizar esta proyección que hace de la familia de origen a la política para efectos terapéuticos. Cierro el paréntesis para colegas Bien, eh, una cosa es elemental En cada casa han de funcionar las normas y las costumbres y los ritmos de eh, cada propietario de esa casa Si vamos a casa de nuestro suegro y de nuestra suegra Lógicamente han de regir sus normas, sus costumbres, sus valores sus ritmos, naturalmente y si ellos vienen a nuestra casa serán nuestras normas, nuestras costumbres nuestros ritmos los que habrán de regir esto es muy sencillito ¿verdad? Esto es casi una norma básica de educación se, se, se olvida constantemente ¿vale? Eh, parece elemental que cuando vamos a casa de alguien sean sus normas y sus costumbres las que se respeten Bien, rituales familiares. Antes dije que iba a hablar de rituales familiares. Esto es un apartado muy importante. Verán ustedes. Todo grupo humano, y la familia política lo es, tiene sus rituales, sus costumbres fijas, que quizás vistas desde fuera parecen un tanto absurdas, un poco sin sentido, pero que tienen una enorme importancia psicológica para la familia. Pueden ser muchas cosas. Lo de ir a recoger la aceituna cada mes de, de diciembre, allí a, a Real, a esos cuatro olivos que quedan del bisabuelo. Que es verdad, que es un frío del demonio, y que además te gastas en gasolina 20 veces más que lo que valen las aceitunas, ¿eh? es verdad. O quizás sea esa costumbre de hacer gachas o migas manchegas, pues cada primer jueves de del mes o de que siempre sea el hermano mayor el que refe, qué sé yo, pueden ser 50 cosas. Esos rituales, esas costumbres fijas, sirven a la familia para mandarse mensajes de pertenencia, para sentir que pertenecen a un grupo humano. Las personas somos animales gregarios, necesitamos pertenecer a un grupo los García, los Pérez todas las familias tienen costumbres fijas que son absurdas vistas desde fuera pero que a ellos les sirven para mandarse mensajes de unidad para sentir que soy un García o que soy un Pérez y estos rituales hay que respetarlos si queremos integrarnos poco a poco en una nueva familia debemos de entender la importancia de estas cosas que desde fuera son absurdas, debemos respetar estos rituales y si es posible participar en ellos. Salvo, claro está, que esos rituales no supongan eh, menos cabo profundo. Si son vejatorios para nosotros, si son insultantes para nosotros, entonces no. Pero aunque no los entendamos, aunque nos parezcan un poco absurdos, insisto, y ir cada diciembre a la ciudad real a por las aceitunas, terrible. Pero para esa familia puede ser una forma de recordarse que están unidos, que son un grupo. Y eso satisface una necesidad humana vital. No podemos aspirar a integrarnos en ese grupo y a llevarnos bien con él si no participamos en estos rituales. Después volveré a contar otra cosa de eso. Algo elemental también es no usar a los eh, familiares políticos como chivos expiatorios. ¿Mm? Esto ser es muy frecuente, ¿no? Eh, que nuestro hermano no ha venido a la comunión de nuestra hija. Bueno, no sé qué grado de responsabilidad tendrá la, la cuñada, pero nuestro hermano tiene responsabilidad. Ella ha podido decirle lo que quiera, pero si al final nuestro hermano no viene... A la comunión de nuestra hija, por ponerle cualquier ejemplo, el responsable de nuestro mal. Y si nuestra hermana y nuestro yerno nuestro cuñado se separan, no corramos mucho a hacer historias de buenos y malos. Que las separaciones de pareja casi, casi nunca hay un bueno y un malo. No corramos a poner la etiqueta de malo al que no es de nuestra propia sangre. Expresar nuestras quejas con asertividad sería otro consejo. Seba, que se te llama tu suegra. Pues es la que, que no que no, estoy, que no vas a encontrar, que, que, que lo siento. Pues, uh, les estaba diciendo que, ah, que había que ser asertivos. Sí, esto es, sí, que había que ser asertivos y, y que, bueno, pues si no quieres ir a tal sitio con la suegra, pues que se lo digas, ¿no? Esto me recuerda a un chiste, se lo voy a contar, no como chiste, pues no tengo ninguna, ninguna gracia contando chistes, ¿eh? no, lo, no lo hago para que, se lo ría, para que se rían, pero esto me lo recuerda. Eh, son dos mujeres que se encuentran, pero hombre, Fulanita, ¿qué tal estás? ¿Bien? Oye, me, te han casado, ¿se han casado tus, tus hijos? No, sí, sí, sí, sí, sí, sí. ¿Qué tal le va eh, a, a tu hijo? Uf, horrible, horrible. Tengo una nuera, vamos, es, tengo una consuera. ¿eh? Sí, es terrible. Mi hijo la tiene que llevar a, a la compra con el coche, la tiene que arreglar los grifos, la tiene que estar cuidando constantemente. ¿Y, y a tu hija qué tal le va? ¡Oh, qué maravilla! ¡Qué maravilla! Tengo un yerno, me lleva a la compra del coche, me arreglan los grifos, me soltan las cosas. Es ¿Eh? ¿Eh? la primera vez que me aplauden por un chistote? Esa pena y más se Estaba diciendo, si lo de las, las piezas con asertividad, por supuesto. Sí, cuando nos molesta, eh, más vale decirlo a tiempo. Por supuesto, de buenas formas. Por supuesto, no haciendo historias de buenos y malos. Pero conviene decirlo a tiempo. Si lo tiene que decir el familiar de sangre o el político, eso lo abordamos después. vale eh, no, pero vamos, vamos, a decir? Pues vamos a decir ahora ¿eh? Yo creo que lo podemos decir ahora eh, O después en la esfera. No, después en la esfera. Bien eh, Ahora vamos a seguir Hablando de los momentos de mayor tensión En la vida con la familia Quería simplemente aprovechar el momento Para, si les gustan estos temas de psicología Recordarles que en este centro uno de los muchos cursos que se hacen, eh, estamos dando un curso que llamamos de psicología para no psicólogos. ¿eh? Es decir, eh, hablamos de temas de psicología de una forma lo más amena, lo más distendida posible, pero rigurosa. ¿eh? En este momento estamos con el primer cuatrimestre, me ha pedido el centro que hagamos un segundo cuatrimestre. Al que quiera apuntarse, simplemente comentárselo, pues al que le interesa. Les informan en perfección. Bien, momentos de mayor tensión. Eh, hemos dicho antes que podemos tener 30, 40, 50 años de convivencia con la familia política. Y no todos los momentos son iguales. Vamos a ver cuáles son los momentos de mayor tensión. De momento al formarse la pareja. ¿Eh? Eh, cuando se forma la pareja hay ese miedo de los García de que se vaya su garfita. ¿eh? ese miedo de los Pérez y que se vaya su, su, su Pérez ¿eh? esa lucha para que la pareja sea de los García o de los Pérez eh, lucha que suele ser sutil escondida pero se detesta prácticamente siempre el momento de formarse la pareja suele ser de ciertos encontronazos aunque generalmente velados otro momento de tensión suele ser el, al iniciarse la convivencia ¿no? cuando la pareja ya se estabiliza ya viven sobre eh, bajo el mismo techo hay de nuevo hay una cierta lucha ¿eh? tu madre viene a casa más que la mía ¿eh? los calcetines se guardan como siempre lo hizo tu padre pero a veces el mío lo hacía de otra forma ¿eh? no me refiero solamente a que haya una lucha mayor entre hombre y mujer entre la pareja estoy hablando ahora de que hay lucha entre ambas familias, entre los García y los Pérez. Es un momento también típico. En los eventos, comuniones, entierros, ahí suele haber un recrudecimiento de esta lucha de clanes. También cuando eh, se incorpora algún eh, nuevo miembro, llegamos a ver un nuevo cuñado, justamente por lo que decíamos antes, porque puede aliarse con uno, cae mejor al otro, y ahí puede haber. Eh, luchas internas pero hay un momento cumbre de tensión con la familia política que es la llegada del primer bebé sobre todo si es el primer bebé para ambas familias para los García y para los Pérez ahí la lucha suele ser encarnifada a veces sutil a veces no ya también, ya. Eh pasan muchas cosas cuando llega un bebé muchas pero una de ellas es que cada clan quiere que ese nuevo miembro sea de los suyos y que se críe a ese nuevo ser siguiendo sus normas y sus costumbres que por supuesto son las mejores ¿eh? faltaría más ¿vale? cuando llega un bebé sobre todo si es el primero para cada familia ese es un momento difícil pero ya he hablado mucho mejor que lo veamos en una escena y va a quedar más claro Adelante, actores. Ah, por cierto, van a venir mis padres a ver a mí. ¿Otra vez? Sí sí, sí, sí, sí, Pero que ya van tres veces esta semana y estamos a viernes. Yo estoy un poquito hasta aquí de tanta visita. Y yo estoy harta de tanta visita, pero es que no sé cómo evitarlo. Pues se lo dices con cariño, pero se lo dices. Díselo tú, que te darán más caso. Díselo tú, que tú eres su hija. ¿Se lo debería decir él o ella? ¿Debería? Vamos a hacer una cosa. Vemos las dos alternativas y así si comparamos. <risa> <risa> igualito ¿qué pasa? ¿por qué dices? No sé. ¿sí? ¿se os oye desde la cocina? Claro. claro que sí pues mira ¿sabes lo que vamos a hacer? nos claro. vamos a ir ¿Qué Quédate aquí ya te llamaremos Quédate con el tema cada uno <risa> <risa> ya volveremos a poner el almuerzo. ha ido bien <risa> las madres, no los padres, pero los padres también. ¿vale? Sentimiento de que me ha robado a mi hijo, a mi hija. De ahí venía tanta cordialidad. Ese, que voy a querer como un hijo más y la acababa de conocer, estaba tapando en realidad eso, ese sentimiento de robo. ¿vale? Bien, este es el resultado de cuando se lo dice el familiar político. ¿eh? Eh, vamos a ver repetida la escena, pero ahora que se lo diga a ella, a ver qué diferencia hay y lo hablamos. ¿De acuerdo? Adelante. Un poco, un poco distinto ¿eh? ¿Cuál es la razón? Al yerno o a la nuera O al cuñado o la cuñada Se le puede criticar Porque es entre comillas gratis Pero criticar al hijo o a la hija No Porque si criticamos al hijo o a la hija Nos estamos criticando también los padres Porque la hemos criado No puedes soltar mucha rabia Por cómo se ha comportado mi hijo o mi hija porque yo papá o yo mamá no soy responsable de eso en alguna medida. Por tanto, si el, el tema lo suelta el hijo o la hija en lugar del yerno o de la nuera, la sangre va a llegar menos al río. Bueno, eh, continúo entonces con otros momentos de mayor eh, tensión. Al romperse la pareja. Eh, Saben que hoy en día hay más parejas que se rompen que las que llegan... Eh, juntas hasta que la muerte les separa y cuando se rompe una pareja desgraciadamente como tantas veces hacemos historias de buenos y de malos hay casi siempre supuestamente un inocente una víctima, un pobrecito o pobrecita y un culpable, un malo, una mala un verdugo verdugos e inocentes casi nunca es verdad casi nunca es verdad no puedo entrar ahora en el tema de por qué se forman las parejas y por qué se deshacen, porque eso es otro psicoteatro y porque no nos da tiempo, pero casi nunca es verdad que uno haya sido un malo malísimo y el otro un bueno buenísimo, casi nunca es verdad, pero en cualquier caso, sea como sea la historia, es el momento en el que suelen sacarse las navajas ¿eh? eh, psicológicas y cuando atacamos al yerno, a la nuera, cuando nos enfrentamos al, al cuñado, a la cuñada, etcétera, etcétera. Y finalmente, quería dedicar una atención un poco especial a las fiestas navideñas. ¿Qué pasa? ¿Hay ¿Algún problema con las fiestas navideñas? Uy, me temo que sí. No, no. esta señora no. Va a lo mejor, pero esta señora no. Las fiestas navideñas. Antes hablaba yo de los rituales de familia, de que todas las familias tienen, a veces sin ser conscientes de ello, tienen rituales para mandarse mensajes de unión, mensajes de pertenencia. Somos nosotros los Pérez, nosotros los García. Bien, pues las fiestas de Navidad, pues buena Navidad, con independencia de los aspectos religiosos que también tengan para algunas familias las fiestas navideñas son rituales de unión familiar piénsenlo el 24 de diciembre a las 10 de la noche en Madrid está vacío hay un 100% de creyentes que celebran la venida de Jesús habrá una parte que sí pero todos a las 3 de la tarde del 25 de diciembre y el que no tiene familia aquí porque es de fuera pues se junta con un amigo porque necesitamos sentirnos parte de un grupo necesitamos sentir que formamos parte de un colectivo, de una unidad generalmente la familia claro está que en las fiestas navideñas y en otros rituales lo de las milas, lo del cementerio, lo de las aceitunas, etcétera no solamente nos mandamos mensajes de unidad también nos mandamos mensajes de estratificación eh, una vez más, mamá demuestra su preferencia por el pequeño. Y eso me joroba. Una vez más, mis dos hermanos se alían contra mí. Y eso me sienta... Una vez más, ocurre que sentimos que no nos escuchan lo suficiente. Hay un mensaje de unidad, pero también hay... Estratificación, clasificación de miembros Y esto es lo que lo hace tan doloroso De hecho eh, Los psicólogos sabemos Por lo menos los que nos dedicamos a temas de pareja y de familia Que después de Reyes Tenemos un pequeño repunte de trabajo Pues de todo lo que se ha salido un cabreado Porque otra vez mi cuñado alarmado eh, Otra vez mi suegra macho de menos ¿eh? Es un momento ideal, claro está Para esto es muy incorrecto para hacerles sentir a los políticos que son de segunda nosotros los Pérez, pero bueno, este, esta cuñada este, bueno, ellos también son más mensajes de unión por un lado y mensajes de de clasificación por otro insisto, yo eh, eh, es corrientísimo que me pregunten cuando a primeros de diciembre si alguien debe ir o no ir con su familia política a la cena de Nochebuena, de Navidad, de Año Viejo. Vale, primero indago, por supuesto, ¿no? Buena. no me dejan casi a mi nieto. Es que se lo voy a robar. Mi suegra es una mandona, no sabe que mi hijo es mío. Yo tengo más experiencia que ella, pero si he criado tres hijos... Si piensa que va a mangonear a mi hijo, como ha hecho con el suyo, va lista. Piensa que me va a manejar a mí como maneja a mi hijo, va lista. No sé qué necesidad tiene de ver a su nieto constantemente. Pero bueno, es que no tengo derecho a ver a mi nieto o qué. Si me descuido, lo cría ella. Sabía que no era buena idea traer a una nuera y a una suena a Esfera, ¿no? Ah, Se me han adelantado porque yo les iba a explicar a continuación cuál es el conflicto más doloroso, más sangrante, más duro que vemos los psicólogos en la consulta en esto de la familia política. El choque más duro, más importante es el, de, el que hay entre alguna suegra y alguna nuera sobre todo con ocasión de la llegada del de primer hijo para los unos, nieto para los otros con frecuencia hay una suegra que dice, es que no me deja ver al niño es que parece que se lo voy a robar, pero si yo he criado cinco pero si los hace mejor que ella y la nuera te dice, es que no se da cuenta que mi bebé es mío, es que si me descuido me lo quita. Pero es que no se da cuenta que tienen que ser mis normas las que funcionen. Porque me deje tomar mis decisiones. Ojo, no estoy diciendo que esto ocurra entre todas las nueras y entre todas las suegras. No me no, usted solo va a pegarme. No, es un 5%. ¿eh? Pero cuando se da, es un conflicto duro, sangrante. Hace mucho sufrir. La nuera.. Le acusa a la suegra de manipuladora, de que quiere dirigir al hijo y al nieto, y que quiere ser la que manda en su pareja y en su hogar. La suegra la acusa de ser una quisquillosa, la nuera, de estar siempre con las uñas preparadas, de que no le deja ver a su nieto y de que cualquier cosa que dice se lo no toma mal. ¿qué está pasando aquí? insisto, es el, el conflicto más duro y más sangrante que suele haber ¿qué está pasando aquí? ¿alguna vez es verdad que quizás la nuera quizás ha sido manipulada en su infancia eh, tal vez es una persona un poco paranoica y, y de manipulación por donde no lo hay a veces ocurre a veces ocurre sin embargo que realmente es una autoritaria realmente está mandando a la nuera el mensaje de que tú no sabes hacerlo, yo soy mejor madre, etc. pero lo que pasa casi siempre casi siempre es lo siguiente hay una mujer la suegra la madre de él que por lo que sea, por las circunstancias vitales que la han llevado a ser así es dura, es fuerte, es rápida, es controladora, es de hacerlo todo ella, es de tener a los demás un poco en un puño, y seguramente, seguramente, ha criado a alguno de sus hijos débil, flojo, sin carácter. Este hombre, la mar de las veces, se ha buscado como esposa una mujer fuerte, rápida, enérgica, con decisión. Lo primero, porque como él es flojo, pues así compensa. Y lo segundo, porque es el modelo de mujer que tiene su madre. Así es que el conflicto está servido. Tenemos tres personas. Una madre suegra, fuerte, dura, enérgica, acostumbrada a mandar y un poco a manipular. Un hijo flojo que no o se pues como este chico que estaba aquí en pijama, ¿No hecho nada, hombre, no, estaba aquí cortado. Y una nuera dura, fuerte, enérgica. El choque está garantizado. Este es el conflicto más duro que, que, que vemos los psicólogos. ¿vale? Quizás alguno esté preguntando bueno, ¿dónde está la, la solución a ese conflicto? Bastaría con, cual, con que cualquiera de los tres cambiase. O que la madre suegra dejara de meterse en todo dejara de ser tan enérgica dejara de querer dirigir todo como siempre ha hecho o que la nuera fuera un poco menos susceptible o que el hombre fuera más sea, no, tú ahora te esperas mamá, ahora te esperas tú ahora cualquiera de los tres si cambia, rompe ese juego ¿de acuerdo? Eh... Bien, pues esto es un poco lo que les quería contar eh, Ahora tenemos un, un momento Ah, hay una cosa que se me ha olvidado Les van a pasar eh, unas hojas y un bolígrafo Para que quien quiera de ustedes Me deje eh, su nombre y un teléfono, de contacto O una dirección electrónica A los simples efectos que quiera. A los simples efectos de que le podamos avisar cuándo y dónde hacemos el siguiente psicoteatro nunca sabemos dónde lo vamos a hacer temas más o menos sí en este momento estamos preparando tenemos 22 uno sobre el tema de la infidelidad y otro sobre el tema de la igualdad hombre-mujer es un tema que no se toca nada últimamente no me ocurre que no lo puedo tocar Algunos de esos temas va a caer próximamente pero no tengo ni idea ni cuándo ni dónde lo voy a hacer eh, como ven ustedes, cobramos muchísimo por, por entrada y eso hace que no tengamos ni un duro para pagar salones de actos así que también aprovecho de paso para si alguno de ustedes eh, tiene contacto con algún salón de actos alguna asociación cultural o de cualquier tipo que nos pueda prestar su local, su, su local <coughs> de que nos lo digan y si alguno de ustedes es o conoce eh, pero tiene el gusto de practicar teatro, que se anime, que se anime, gustaría, ¿eh? estaríamos encantados de recibir refuerzos. ¿De acuerdo? Entonces, esa hoja eh, circule por ahí, y si no ha podido circular, pues no tendrá que haber pasado antes, eh, pues aquí pueden acercarse y, y apuntar aquí su nombre y su teléfono. ¿vale? Bien, pues ahora simplemente nos queda si alguien quiere opinar, criticar, dar su opinión, cualquier cosa, tenemos que levantar el, el brazo y, y preguntar quiere intervenir de alguna manera? Yo quiero preguntar que, ¿eh? vale, entonces está muy bien eh, las faltas para qué haces cuando vas a a la familia. pero ¿y qué pasa cuando el conjunto ya está creado? ¿Cómo lo desesperas? No, Habrá pregunta que preguntar una cosa. a ¿eh? ¡Oh, ¿eh? feliz! ¡Qué barbaridad! Posiblemente dar un paso atrás reflexionar sobre lo que está pasando en frío, no en caliente procurar no hacer una historia de buenos y malos que casi siempre es falsa ser muy claro con tu pareja sobre lo que uno siente y ya si puedes hablar asertivamente con el familiar político con el que tienes el conflicto ya es sé que esto se dice en un minuto y fácil ¿eh? en el último extremo estamos los psicólogos ¿eh? no estamos sobrados de trabajo se puede llamar más has hablado de los tres problemas la suegra la novela y, mi, y marido. el marido te has dicho que con que cambie uno yo cambié pero me llegó a ti Bueno. Que... una otra opción mejor. claro, en una pareja si uno cambia pueden pasar dos cosas o que el otro se haya forzado a cambiar que es lo ideal o que se rompa efectivamente vale ahora uno tiene que valorar si a uno le interesa seguir como siempre y mal o enfrentarse a la posibilidad de ruptura ¿eh? Eh, de todas formas y no es por hacerme por, por, por, por publicidad que también pero para eso estamos los isólogos ¿Sí? muy, bien, muy bien en una pareja eh, una pareja es un sistema que engranado ¿eh? y si uno cambia o el otro cambia, o eso entra en crisis. Y a veces pasa. Yo, Esteban, quisiera primero felicitarte por Gracias. la idea, porque esta idea me va genial, y en favor de la psicología, que la amo, y, y del teatro, que también lo amo, y también lo practico por con vida la, la verdad es que eh, estás poniendo el pecho en la llaga y, y agradezco también mucho y felicito a los actores y artistas. Muchas gracias. Porque, francamente lo hacen bien. Y el director de Eva, este 20 sobre 10. La verdad es que hay un corazón. Esta hija? Pues mira, esa pregunta no me esperaba <risa> esperaba tomates y todo ¿qué pasaría entre esta madre y esta hija? Eh, si lo que ha ocurrido es lo de la segunda escena es decir, que la hija es la que le ha dicho Ay, mamá no vengas tanto, tanto seguramente van a estar unas semanas de, de morro largo, ¿eh? retorcido pero al final la madre y el padre van a dar un pasito para atrás y todo se va a normalizar Mientras que si la opción es que se lo diga él, el enfado va a durar mucho más, quizás haya una cuña durante muchísimo tiempo. Si se lo dice la, la hija, entre la madre y la hija, a largo plazo no va a ser nada importante. A ti tranquilidad. Gracias. En primer lugar, el a ti y a los es muy didáctico, muy terapéutico, yo creo que es una forma de acercar la psicología al público y ese tabú que a veces tiene la gente de al psicólogo para que es estar ¿no es así? Perfecto. Eh, hay que ir mucho más de psicólogo y es un hábito muy saludable. Y luego, pues también, eh, enfatizar en justicia de que lo que hemos visto aquí mmm, no son dos familias, son tres familias. Son tres familias. Eh, una política, una la existente ahí, y la otra que se está formando. Y las tres tienen que tener su espacio para su desarrollo y su crecimiento. Entonces, muchas veces lo que se trata... A lo que hacen las políticas es no ver a esa tercera familia que está en el tercer espacio y su... totalmente acertado gracias por la, la valoración y efectivamente, además es una cosa que yo quería decir se me ha olvidado, fíjate eh, eh, la nueva familia debe darse cuenta que no tiene por qué romper con los García ni tiene que romper con los Pérez pero ahora es una nueva familia los García Pérez y que ese niño sin dejar de ser García, y crear a los García, y dejar de ser Pérez, y crear a los Pérez tiene que ser un García Pérez efectivamente, totalmente, totalmente de acuerdo ¿más? ¿alguna pregunta? ¿alguna duda? ¿un comentario? ¿crítica? ¿queja? ¿no? pues, como van todavía por la segunda fila, quien quiera que se acerque aquí, que tendremos más, más hojas para que les podamos avisar el próximo sector ¿vale? muchísimas gracias por venir